Hola chiquillos y chiquillas, eh, continuando con esta historia de Hellblade Hoy creo que es el quinto capítulo ya, eh, tenemos que desbloquear Te voy a darle a continuar Tenemos que desbloquear de los temores de, de esta chica antes de obtener la espada de Sin, Sinmund, algo así, creo que se llama el tipo Ahora tengo que seguir, mira, me va diciendo el tipo para donde tengo que ir, ok. Esto sin más, así empezar ya, ya listo. Este, vamos a dar la vuelta según como nos dice. Así si puedo saltar, nice. Entonces vamos a empezar por esto que es como el inicio para posteriormente llegar hasta el final de de la ruta. Que queda como un círculo el, estas cosas. Tengo que ver si estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. Te grabando. Vamos allá. Norton say that they're all father. Odin give his eye in exchange for a drink from Mimir's well, the well of wisdom. Ah, a Mimir, paso de Mimir, vamos, vamos a Mimir. In blindness there can be wisdom, only by giving can you receive in return for this reason i give my life and pass on my stories of the northmen to you okay. aquí no estoy... no ¿Y de mí mío veo un poco un poquito más de granito en, el, en la imagen. Bueno, aunque los videos anteriores quedaron un poquito pixelados, igual, sorry por eso. Estoy aprendiendo. Es Vació tu mente. Uy, está como oscurito a breeze good and there is a way out. i can't tell where it comes from give them to this the others the voices they've gone i'm still here it's so quiet so dark it's okay i like you breath ya tiene pinta de que tenemos que ir porque cualquier Quiero... Quiero ver qué, qué hay aquí o si sea, no... Se sé super nada. Ya, ya tiene pinta de que tenemos que ir a la puerta, nomás. Pero es que me va a dar lata a perderme... Una de estas roquitas. Igual. Aquí, una runita Dime que no hice esto por nada ¿No? Dios mío Eh, ok Perdí de tiempo nada más Sería muy pulento que pudiera correr En este minuto Pero no Zenua. Por acá me están susurrando cosas ¿Se alcanza a escuchar? No creo que se alcanza a escuchar Como cae la gotita oh. ¿Se, ¿Se escucha la gotita o no? Ah, uh. bien, murito, murito. ¿Puedo abrir esto? Ah, no. uh. fuego. escucho fueguito? Mm. Creo que tengo que ir a. a tirar nomás. A tirando apelante. no creo que escuenda algún secreto aquí veo hay... ¡ay! veo solo lo que escucho aquí no hice nada ¿eh? solo, solo acercarme ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. sí, puede que haya secretos por aquí uh, ah, yeah. ya pero es raro ¿Por qué se iluminan las puertas entonces si es el sonido lo que veo? Puede ser que el viento me esté indicando que para allá... ¿Sale? ¿No salí? Sé. Es muy raro este sitio ¿Y esa campanitas? Me imagino que tengo que seguir el fuego y las campanitas. O supuestamente tendría que girar hacia la derecha después. Entendiéndolo de esa forma. Los ojos terriles abiertos, loco. Agüita. Escuchamos agüita. Pero que hay nada, nada, nada. Nede. Bueno, debería iluminarse al rey?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 A contracorriente. <ríe> se te bugueó el pelo. Guachita, no sé si te, te diste cuenta. Ay, ay, ay, se le bugueó. Se me la desbugueó. Escucha, quiero pasar por aquí, pero. Me da debía... miedo. No sé si vieron, bueno, la, la mayoría de ustedes puede haber visto Harry Potter, donde sale este um, Dumbledore diciendo una frase super épica así como eh, "El hecho de que suceda en tu mente no implica de que no exista". Es más o menos a lo que se está refiriendo este tipo, creo yo. Okay. I'll do my best. Shh. Shh. I know what you're thinking. It's not really. Here. Un curbit. Seems there's no escape. Little potatoes in this place. <coughs> lineal esto, ¿no? Como que no hay un mayor desafío, más como del lore solamente. Entonces vamos a ir con la calma. Vamos a ir por la izquierda primero. Y luego por la derecha. No, no, no, espérate, vamos a ir por la derecha primero. Aunque creo que por la derecha no, creo que haya algo, ¿eh? No, en la cascada. No puedo seguir. Vamos a ir por acá. Me estaba llevando sola. Me lleva sola, no estoy haciendo nada. Terrible porrazo. Si no se ve nada, guacho. <ríe> me pregunta, ¿y se ve algo? Tampoco me ve a mí. Ya está como ahí, como en el centro, creo. No, voy por el bordecito, a ver. La idea es no hace ruido. Mierda. ¿Se escucha algo por la derecha igual? Ya, yeah. creo que me va a tener que acercar en algún minuto y no me puedo agachar. ¿Eh? Mierda, cadenas, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. cadenas. Cadena. Por aquí no, por aquí no, no, no, no, no. Creo que me está acercando. Oh, viejo. ¿Qué da cosita eso? ¿Qué es lo que? Qué... chucha A ver si me acerco un poquito Solo para mostrárselo Es como estos bichos de... De forest uh. yeah, Vámonos, vámonos, vámonos Ok, el buen sigilo. Sigue avanzan, avanzando, sigue avanzando. Sigue avanzando. Por las tablas, me imagino. Eh. Eh. ¿Por dónde tengo que ir? Ya... Yeah. ¡Mierda, mierda, mierda! No, No, no, no, no. No, no, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve. Está desapareciendo. Ya, ya, creo que tengo que seguir. Tengo que seguir al fuego. ¿Ah. A ver. Se supone que no me ven. Si sí, yo no los veo. Este se si fue para la derecha. Vamos por la izquierda. Ok, ok. Mierda, mierda, mierda. Este va a pasar por aquí. Vamos para la derecha. Vamos tranquilo. No nos acerquemos tanto. Bien, bien, bien, bien. bien. La derechita, derechita ahí, ¿eh? con mucho, mucho cuidado. Eso, eso, quédate ahí. Oye, aquí, como que hay hartos, ¿eh? como que se juntaron. Eso, eso. Ande para allá. Bien, bien, bien, bien. Bien, un nivel de sigilo, eh, no es tan complicado, pero da cosita. No es complicado, pero da cosita. Ya no me puedo acerc acercar a la oscuridad porque si no me, me desaparezco, me gustaría que apareciera una de estas runas. Si es que hay... ¿En casa? A ver, Uy, si me concentro, se ve todo más claro. Puedo haber hecho esto desde un principio. Ya, entonces tengo que ir para acá. Mierda. Ya puedo ir para allá. ¿Y para acá puedo ir? No, no, no, para la derecha. Las mosquitas, loco. Hay que pegarse a su buena bañada de repente. De repente no va, digo. Así no va, digo. Uy, pensé que era un bicho era esto. Ya. Yeah. Vamos por el fueguito. Bien. Yeah. Corre, no puedo correr. No, no puedo correr. Y aquí hay un bichito. Vamos a pasar por la... Derecho. Mierda, viene para la derecha. Uh... ¿Por dónde va? sí, sigo para la derecha. Okay, ok. ¿Sigo por aquí o me voy para la derecha? No, me voy para la derecha. Mierda, mierda, mierda. Está cerca. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Bien, bien, bien. Ahí la voy a esquivar a Fernández. Un futbolista chileno. A ver. Vamos por acá. Mierda, mierda. Sí, sí, sí, sí, por el otro lado, por el otro lado. Concha, esta... Este tiene un recorrido más cortito parece, ¿no? ¿eh? Yeah, yeah, yeah. Eso con calma, tranquilo. Que nadie nos está curando. Mm. Otra casita. Seguro debe haber otro bicho en el medio. Esos ríos de las cadenas, loco. Un poquito enfermante. Mierda, mierda. Volví a... Espérate. ¿Volví al inicio? No, creo que haya vuelto al inicio. Ya no hay que tocar las cadenas. Bien. Eh... ¿Una puerta? ¿No? ¡Mierda! ¿Volví al inicio? ¿Qué onda? ¡Estoy al lado del bicho! Ya, ya ya puedo estar bastante cerca, solo sin hacer ruido. Pero, ¿por qué volví al inicio tanto? Me perdí. Ya, speedrun. Una vez hace, se los corte. Pero qué mal. ¿Cómo me perdí tanto? ya yeah. estoy cerca de uno vamos oh, este caballero no me acuerdo haberlo visto ya sigamos esto What the fuck por la derecha Te acerca, te acerca, te acerca, te acerca, te acerca. Avanza, avanza, avanza. Bien, bien, bien. Ya. Yeah. Creo que ha roto, retomé el camino, pero no estoy seguro. un poquito horrible esta zona. ¿eh? Yo quiero que ir para allá. Claro, aquí es donde me quedé. Ah ay, ya, ya, ya, Sí, estamos avanzando. Aquí estamos avanzando. Igual no fue tanto quizás no lo corte. Si está escuchando esto, ¿por qué no lo corté? Ok. Bueno, es bueno. No turn back. Get close. Ya. Por si abajo estaba lleno de bichos. Mierda. ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? Quizás no es buena idea correr, ¿ah? ¿eh? Y no toca los cadáveres. ¿Ya, ya, ya, ya, ya, no. Está bien correr, está bien correr, vamos, vamos. Sube, sube, sube. Oh, bien. Tengo que seguir la luz. ¿Por Oye, se escucha los bicho por aquí? ¿Qué? ¿De ¿De cuando uno se pierde una idea, si le da vuelta y vuelta y vuelta you see ¿Me ves? Sorry me por eso. Yes. Your eyes were open, but you were gone. I wanted finally let her go. She could be anywhere. I have no memory of how she got there. Uh -huh. When it comes for me. I have no power over it. but here for the first time someone was there to help but I heard your voice you brought me back you found your own way back all you needed was a little light o sea solía perder el conocimiento y pasaba por este tipo de cosas así como no poder encontrar la salida dentro de sus mismos ¿Argumento? ¿Demonio? De lo que... Es claro, tener que esquivarlo constantemente. Bastant, la, la abstracción es bastante... indirecta. <risa> okay. Vamos a la siguiente, entonces. cuánto nos quedarán? Creo que esta y dos más. Concentración. Todo interesante si van a ser así. No veo que no demoremos mucho, a menos que pierda la noción y me vaya para atrás. Mierda, no escuché lo que estaba diciendo. he fair judgments. Light shone from him. Solo buenas cosas fueron de pero él fue el primero de los morir. ¿De quién estaban hablando? ¿De quién estaban hablando? Me perdí. De hecho, estoy bastante perdido en el área, así que... Salvo un par de cosas que me llaman la atención, Salvo un par de cosas... De esto me acuerdo. Porque me quedé pegado mucho tiempo. De lo anterior no me acordaba casi de nada. Quizás por lo mismo, porque... Avanzar. Pero de esta me acuerdo que me quedé bastante pegado Espero no quedarme pegado de nuevo, y acordarme casi todo Pero... Ay, ay, ay Y empezaron las la burlona las bullies Así como... ¡Ah! <risa> no, sabe que, no sabe por dónde ir Creo que... Tiene que concentrarnos E ir a otro mundo Claro, ahí está Ahí está Esas máscaras nos llevan a un mundo pasado Donde se ve todo más bonito Es lo que entiendo yo O lo que entendí en su minuto Porque si te fijas está todo más bonito No está destruido Y eso quiere decir que es pasado Si no... Vamos a abrir aquí Creo que está cerrado por el otro lado. Pero lo vamos a intentar igual. Que se vea que está cerrado. Toribio, espérame un ratito, ¿vale? Loki makes a dart out of Bien. El Dios god Huth was there. Este tengo que Loki le pregunta por qué no estaba tomando el says. I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no Loki responde Here is a wand. ¿Se va a oír o no? No, no es. ¿Por dónde había una máscara más? Tendré que volver. Sí, sí, sí, tengo que volver. Pero aquí está. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Tengo que volver y el paso del otro lado me lleva a pillar Ok, ok, ok. ¿Se fijan? Ahí abajo está la... la escalera. Va a desaparecer esta escalera, pero va a aparecer el tramo de la otra. Corre. Nice. Hay que ser muy bueno. Hay que ser muy, muy bueno. Tenía que llegar hasta abajo Dios mío Ya, ya, ya ah, Había un puente ahí Había un puente, eso me pasa por Tratar de apurarlo y termino demorando. El apurón, no Claro, pues ahí está el puente. Corre. Bien. Llegamos aquí, bajamos el puentecito, nos concentramos. Y después tenemos que buscar la runa. Ok. Estaba... La música del juego es muy buena. Yo de hecho tengo el soundtrack, lo, lo suelo escuchar mientras trabajo. De hecho, soy de escuchar bastante los soundtracks de, de los juegos que he jugado. Ya, el portón es el que está abierto. Vamos. Entonces se supone que ahora podría abrir la puerta esa pu ya ah ¿Qué parece? La sombra la sombra vamos vamos tengo que subir para tu To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the Y explored new paths into the unknown. a, esta no a decir lo que no tiene que decir? Dark dreams, night after night, Balder dreams of his own death. Aquí está, aquí, está, aquí, está, aquí, está, aquí está. la sombra de eso. So Balder's mother makes everything in the world: fire, water. Nice. Entonces ahora tengo que dar la vuelta, salir y entrar por el otro mundo. De hecho, las máscaras te van diciendo por dónde tienes que ir. Nice. Vamos. Entonces ahora en este mundo vamos a poder abrir la puerta. Ahora entiendo por qué me quedé pegado la vez que lo jugué solito. Abre. <risa> <Spame> <risa> el, el joystick como un desgraciado. Ok. Ya yeah, creo que estas desconstrucciones pero ahí ahí ahí ahí ahí el cerebro se me explotó la cabeza cuando tenía que hacer eso okay, okay. ahora tengo que ir solo ella empuja Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. Ahí está el Dillan. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief and she dies. Lo que estamos haciendo es como ir por el otro lado del puente para encontrarnos con esta Hela. Entiendo yo. Entonces vamos a subir. She saw things no Quizá one else no necesite could. concentrarme para Puddles, la primera, vez. Vamos a abrir estas cuestiones. Abre, abre. A Vamos a desbloquear todo lo que hay que desbloquear. Oh. Oh. Esta no la puedo abrir seguramente. Claro, aquí tiene pinta de que un puentecito Eso, eso, vamos a dejar abierto todo Para todas las vueltas que tenemos que dar Aquí hay una! What? Se volvió loquísimo Ahí, ahí, ¿Esta? ¿Esta es? Sí, sí, sí Tengo una no puedo abrir esto, No O sea, ahora tengo que volver Desde el centro pasar al otro plano Bien, bien, bien, bien Y se van a desbloquear estos otros puentes Ok Y aquí ya hay una ¿Dónde? Es la pregunta Supone que tendría que verlo desde aquí. Ahí está, esa es. Ah, por el otro lado. Por el otro lado, pibas Ya, claro. Aquí está el puente que habíamos dicho antes. Overcome with grief tengo que volver hacia atrás ir al otro mundo, pasar por esta puerta. Y ya tendré la puerta abierta. Bien, entró en otro mundo. Nos vamos por el fondo. Claro, y ahora tenemos abierta la otra puerta. Ahí, ahí. Ahora aparece abierta, tiro el puente abajo, me concentro y aparece ¡bam! el último o el siguiente símbolo. No sé, creo que me quedan dos, a ver, me quedan dos. Ahora vuelvo por acá. La Z. Bien. Ok. hay otra runita de esta haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás But Loki shapes himself into a woman ¿Entendiste? and asks Baldur's mother, Biblia? is it really true that all things promise to keep him safe? <laughs> I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought I too young. Oh dear. But it is the car. Do you remember the way he stroked your hand? Ahí está. Nice. Entonces ahora lo que tengo que hacer es concentrarme. Y entrar a esta puerta. Nice. Vamos. Corre, corre. Ah, no, porque esto es parte del interior de seno. Esto no tiene nada que ver con el tema del puente. Dillian. Sí, sí, sí. Quizás que tenga que ver con los recuerdos, con tenerle miedo al pasado y todo eso. Que, hay que me quede pensando en lo de... Que esto estaríamos pasando por el puente, pero por el otro para alcanzar a Angela. Pero no. Parte de su interior por qué se está poniendo de oscuro? ¿Por qué? ¿Por qué pierdo tanto el equilibrio? Te vas a caer, Edgar. No, she's, not. Not. she's not. She's not strong. no? lo habían sacrificado? Como una especie de ritual o algo así, Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. la palabra means. Me imagino si light. si está ciego. No sabe qué lo que hay uno y lo otro. So ¿Puedes dejar mundo solo tú, para de tus ¿Quieres...? No sé. es el precio que el que que te hace especial en mi Igual una forma extraña like palm, de... ...consolarla. Pero sí, en cierto modo, tiene razón, pues si tú conoces algo, piensas que hubo un error. No es necesario que te mutiles para controlar. No sé. Matar a ti sería demasiado fácil. Están tomando tus recuerdos para torturarte. Están tomando tu cuerpo dentro. Están desapareciendo. ¿Te están robando los recuerdos, va? Ah, pero yo creo que es paranoia de las voces, ¿no? ¿Y siguen de esta tipa, ¿Son las bullies más bullies? Ok. Vamos a seguir avanzando en el siguiente episodio. Vamos a ver cuáles son los, de los demás... Desbloqueables para poder conseguir la espada. Y nos vemos hasta el siguiente. Si estás hasta aquí, es porque te han gustado los videos. Si, te gusta. si quieres ver más, dale me gusta y suscríbete. Ahí está. Chau, chau.